En este video tutorial vamos a ver cómo introducir un tooltip tipo definición. Seleccionamos una palabra y hacemos clic en el icono tooltip. Seleccionamos definición. Ponemos el título. El término que vamos a definir. y la definición en sí. Aceptamos. Si nos damos cuenta, Excel nos ha creado un recuadro amarillo en el cual podremos editar el texto que hemos introducido e incluso podemos insertar imágenes y contenido multimedia teniendo en cuenta siempre que no podremos excedernos de un ancho de 300 píxeles, ya que si no, se nos cortaría el cuadro y no se nos vería la imagen. Comprobamos el efecto.